El Sebastián ya, ya se quedó viviendo en Estados Unidos después de terminar su doctorado en Cornell. Y bueno, también le hemos publicado hace tres años ya un libro de cuentos muy, muy notable que, haciendo una nota al pie, Juan Pablo Ritter va a firmar un corto o un largo, no sé, eh, sobre, sobre un cuento en ese libro, Roteo Cazador, y... Y bueno, esa era la pequeña introducción, perdón, a los espectadores. Eh, y los dejo con, con Paola y Sebastián para que, para que conversen. Recuerden que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios en el chat, en la casillita, en la burbujita que dice chat, o en la burbujita que dice preguntas y respuestas, en alguno está como U, E, I. Y los vamos a ir leyendo, Paola los va a ir leyendo a medida que que va a conversar con Sebastián. Así que no duden en dejar todos sus comentarios o lo que les guste. Super, buenas, buenas noches a todas. Y muchísimas gracias a Fernando de parte del Cuervo, Editora del Cuervo, a Mish de parte de Muy Guaso. Eh, como decíamos al principio, nos encantan. Eh, Nido de Cuervos, eh, y las actividades y las propuestas que se están desarrollando en esta época extrañísima para todos y todas. Eh, gracias, Sebas, por invitarme a compartir contigo en tu Nido de Cuervos eh, y para hablar de tu obra. Bueno, yo, justamente para comenzar, quiero hacer alusión a algo que me dijiste que conversamos hace unos días de esto de eh, comenzar, o de seguir, o de acompañar el camino de un escritor o una escritora. Nosotros nos conocimos en el 2008, cuando acababas de ganar el premio nacional de la novela con la toma del manuscrito. Me acuerdo que ese año la leí, leí la novela, y si recuerdas, al año siguiente, Trabajé la novela con mis estudiantes en el colegio de la Sierra, no sé si te acuerdas, todo el año. Y fueron los estudiantes de último año de secundaria que trabajaron con tu novela. Me pareció muy interesante una segunda lectura desde los adolescentes y las cosas que decían. Bueno, mira que ya han pasado 11 años de eso, ¿no? Porque fue en el, 2000, en el 2009. Luego... Eh, Leí El amor según, y aparte del título, que me pareció fantástico, me encanta, eh, me sorprendió el volumen de la obra, ¿no? Después de la toma del manuscrito, que es una novela grande, de época, como que en clave de misterio, El amor según eh, viene a ser como casi una minimización de tu, de tu yo escritor. Y eso me llamó mucho la atención y, y también en ese momento la leí y me emocionó. Ya desde ese momento, eh, entre, desde solo el título, digamos, el volumen de la novela, el trabajo, ya me pareció un signo en eh, el recorrido de tu camino de escritor. ¿no? Eh, luego, cuando... Cuando ya me pongo a pensar eh, un poco más en cómo funciona eso de eh, que algunos escritores, es con, conjunto con los lectores, sus lectores vayan creciendo y vayan acompañándose en tiempo presente, digamos, tú publicas esta novela, esta novela se lee en este año y, y, vamos, y vamos así creciendo. Y las lecturas que se hacen de tu trabajo, por ejemplo, bueno, mi lectura del amor según se hizo sobre la lectura de... de la toma del manuscrito y luego vino iluminación y en iluminación sentí como que eh, eh, después claro incluyendo el cambio de género que iluminación es un son siete cuentos es un libro muy me parece muy condensado porque creo que nada sobra que has trabajado muy bien, aparte de eh, el, en el cálculo de las frases, en, en el sonido de cada cuento, me parece que has hecho como mucho más el trabajo de la, minimiz de la minimización que te comentaba, que venía desde, eh, desde el amor según y como que en iluminación he sentido que has encontrado algo. Quizás, claro, todo esto que voy comentando... Eh, como tu lectora desde el 2008 y quizás con, leyendo también algunas otras cosas que no has publicado en libros, pero si no han salido en páginas, en revistas y cosas así, con esa compañía de lectora, como que me voy dando cuenta de un camino recorrido como un de un profesional de la escritura, ¿no? Eh, ya decía que admiro muchísimo ese trabajo de minimización, que quizás eh, utilizo esa palabra en base a mi propia experiencia, pero es como que llegar, salir de, uno, salir de un lugar, centrarse y empezar a, a, a través de, de esa minimización, empezar a hacer otro trabajo. Eh, Igual a mí me gustan, me, me gustan muchísimo los tres libros. Siento que el primero, claro, es muy diferente a los dos segundos. El amor según es el comienzo de lo que viene a ser iluminación, yo creo. Lo veo así, incluso siento que, algún, siento que veo el personaje, por ejemplo, de Mariana, lo veo eh, en algunos personajes femeninos que tienes en, en iluminación. Entonces está ese trabajo y ese camino también de depuración del lenguaje, que a mí me, que fue una de las cosas que más me eh, llamó la atención y más me, me encantó de la iluminación, que lo sentí súper poético, eh, eh, sentí que es como que escogías. Eh, cada palabra. Sentí que había eh, una elección de las palabras que, que iban, de los adjetivos, de los verbos, un, como que muy trabajada y, y, muy, y muy poética. Entonces, así, en esa introducción de lo que ha sido para mí, quizás, un poco entender o leer tu trabajo en, en los tiempos, porque ahora para, para esta noche volví a leer Iluminación y... Y claro, en esas súper eh, relecturas uno eh, va yendo y va entendiendo eh, otras cosas y yo me di cuenta que en esta mi segunda lectura de iluminación eh, volví a sentir las mismas cosas que en, la, que en la primera lectura. Es un libro fantástico, mi libro favorito de, de tus tres hasta ahora. Y, y en ese recorrido siento como que en, en estos... 10, 11 años, 12 años, ¿no? Desde el 2008, ¿no? Esos 10, 12 años, hay un camino, un recorrido gigantesco que a veces no se nota porque decimos 12 años, tres libros, pero eh, yo creo que sí, que está bastante evidente. Y quería empezar como un poco con eso, con este recorrido eh, tuyo a, a, en el tiempo. Y luego quisiera también, eh, voy a empezar a hacerte preguntas para que vayamos haciendo diálogo sobre esta pequeña introducción que, que he dado, ¿no? Quizás de todo lo que, de todo lo que te he dicho, eh, ¿qué relación tienes con ese proceso en el, en el tiempo? Recuerdo que también tú y yo hemos hablado varias veces de eso, de lo que sentimos de los libros anteriores que hemos publicado y de cómo se va construyendo lo siguiente a partir de eso que ya salió a la luz y que ya tenemos encima, ¿no? Eh, es casi como si cada libro fuera una fractura sobre la cual se construye el siguiente hueso del Frankenstein que va a ser en algún momento tu obra, ¿no? Porque la obra, yo creo que en las escritoras en las solamente es un libro, sino el, el corpus de todo lo que ha logrado, ¿no? En el tiempo. Entonces quisiera saber cómo percibes eso, cuál es tu relación con ese proceso y si, bueno... Estoy más o menos en lo correcto o no. Eh, bueno, primero, muchas gracias, Pablo, por la, la introducción. Gracias a, a, a toda la gente que está viéndonos y escuchándonos. A, a Muy Guaso, a, al Cuervo eh, y a todos los que están aquí y están haciendo posible esto. Um, eh, me interesan muchas de las cosas que has dicho. Temo que no voy a ser capaz de decir todo lo que quería decir porque mi memoria es muy mala. Y algunas de las cosas que quería responder a lo que dijiste, ya las olvidé. Uh, para, para empezar a responder lo que creo que fuera una serie de preguntas o de, o de, de, de menciones que pedían comentario, te diré que sí, me, me, me interesa ver, eh, va a sonar un poco cursi lo que digo, pero quizás me interesa ver a la, a la literatura como una forma de la amistad o, de, o de una forma de la socialización Uh, basada en el cariño um, y en, el, y en el, el, el compartir la experiencia y, y por supuesto el diálogo con los lectores, eh, el hablar sobre los libros de cada uno que, que, que tenemos, por ejemplo, tú y yo, o que tenemos, lo <coughs> que tengo yo con otras personas, con, con otros escritores y o lectores, es un proceso siempre rico. Um, y que rico y duro puede ser en, en momentos incluso traumático, cuando, no quieres, cuando escuchas cosas que no necesariamente quieres escuchar, pero siempre enriquecedor. Y, y agradezco mucho, en el caso particular tuyo y mí, agradezco mucho que este camino, a, a veces más compartido, más de cerca y otras veces más de lejos, nos, nos uh, encuentre. ...reiteradamente, sistemáticamente, eh, en, confundiendo intencionalmente o no la, la, la literatura con la amistad. Me parece que eso es una cosa interesante. Um, sobre mis libros, um, me, me parece también interesante lo que mencionaste hacia el final de tu, de tu comentario... ...cuando decías esto de las cicatrices y los huesos rotos y lo de Frankenstein. Um, yo definitivamente no concibo mi propio trabajo, me da como no sé qué decirle obra, pero no, no concibo mi propio ejercicio de escritura, digamos, como, una, como un gran todo que tiene que ser eh, llenado. No, no es un cuadro que voy a ir pintando. Yo, mi trabajo está motivado siempre por, por el deseo de, de desafiarme, de provocarme y por la vergüenza que me da lo que hago. Um, y, y creo que ese es un motor que, que, que me impulsa siempre de forma como muy real a tratar de escribir cosas ojalá mejores, ojalá que den menos vergüenza, etcétera, etcétera. Mi relación entonces con los libros que tengo, que son tres y que saca momento, es complicada. Um, yo... No, no tengo mucho cariño por mis propios libros, ¿no? no les encuentro muchos méritos, o más bien les encuentro más fallas que méritos por lo general eh, con el último quizás es, es con el que mejor tengo relación de los tres pero, pero esta cuestión no sé si es bueno pero creo que es inevitable para un escritor así como para cualquier artista y cualquier persona en realidad haga lo que haga es inevitable poner mucho de uno en el trabajo de uno Uh, y, y esta cuestión del ego que, que se vacía en los libros, como se vacía el agua en una jarra o una cosa así, eh, es, es muy duro después um, hacerlo añicos, hacer la jarra añicos, digamos, y, y tú misma hacerla añicos, ¿no? Pero es una cosa que yo inevitablemente hago porque de verdad me parece que el mecanismo de la vergüenza, o, o, o quizás vergüenza no es la palabra adecuada, pero como de um, el pudor o... o me parece que hay algo como un poco obsceno. quizás? Sí, sí, totalmente, pero, pero me parece que hay algo quizás un poco como... Tampoco es la palabra adecuada, pero quizás se acerca. Hay algo como obsceno en, en la escritura que, que, que, que alguna gente lee como que desnuda lo que uno es. Yo no trato de mostrarme a mí en mi escritura, ni trato de transparentar nada, ni trato de, de mostrar o representar cosas, y, y, la, y las lecturas que van por ese lado, incluso las mismas que yo hago sobre mi trabajo, me, me dan un poquito de rechazo. Yo trato de buscar otras cosas en, mi, en mis libros, celebrar lo, la, la diferencia, la, la opacidad, eh, la no representación, sino la, el mostrar espacios no sé, pues, vacíos, huecos, borrones, cicatrices, huesos de Frankenstein, para volver a utilizar eso, esas imágenes que dijiste al principio. Entonces la relación que tengo con mi obra es conflictiva. Um, mm. Espero... Eh, siempre uno trata de escribir mejor y de escribir cosas que a uno le gustaría leer, o por lo menos esa es la forma en que yo veo mi trabajo. Eh, pocas veces uno lo consigue, o por lo menos yo mm -hmm. veo así mi trabajo. Y bueno, la charla, como te decía, con los amigos, es otra forma de la literatura. Si aceptamos que lo literario puede ser en algún momento algo más que un, un, un, una persona escribiendo en un escritorio, si aceptamos que lo, que lo literario tiene una dimensión social y que puede crear lazos de, de no sé, de vinculaciones, a una, una red de empatía con otros, eh, es, es, es una de, de las cosas buenas que me da estos años de, de ejercitar, fallar inevitablemente, y volver a ejercitar otra vez. Mm. Súper. Eh, en un anterior Zoom que hiciste, no sé si creo que era con el Centro Cultural España, eh, te, bueno, te escuché hablando de tu relación con la poesía. Y me viene bien porque desde, desde la primera vez que leí Iluminación, por ejemplo, eh, quizás también tiene que ver mucho con, con conmigo como lectora, que busco mucho la poesía en todo lo que leo, aunque leo... Eh, bastante narrativa igual. Entonces, a mí me impresionó mucho esto que decía hace un rato, ¿no? O sea, eh, cómo yo siento, o sea, te imagino escogiendo cada palabra, porque el libro tiene una sonoridad, tiene una poética muy interesante en, en la construcción. De, del lenguaje, en el manejo que tú haces del lenguaje, pero también en, en la representación y la resignificación de muchos de los conceptos grandes que tratas en iluminación. ¿Cómo es eso eh, más o menos parecido? ¿Cómo te llevas con la poesía? Y si piensas en la poesía cuando escribes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Um... De hecho, eh, muchas veces cuando estoy, digamos, relativamente trancado en la escritura, en la escritura generalmente de narrativa, porque es básicamente lo que escribo, aunque no, no es exclusivamente lo que escribo, uh, recurro generalmente a la poesía para tratar de, de estrancarme o de, o de empezar a poner a girar la maquinaria, ¿no es cierto?, de la imaginación, de la... De la de la, no sé, pues, de la imaginación escritural o de la imaginación ficcional. Me, me encanta la poesía, la, la leo mucho, eh, admiro mucho la poesía, trato de escribirla, eh, tengo un par de poemitas y cosas así, me dan vergüenza también, eh, aspiro a escribir algún día un poemario, o, o quizá no un poemario, pero es que tener un conjunto de poemas, dudo, que alguna vez lo haga, pero, pero además de, es, de esa cuestión aspiracional que tengo con la poesía, como te digo, es, es una cosa que me, me mueve muy rápidamente, me dejo conmover, eh, seducir, provocar y, y animotivar muy fácilmente con la poesía. Creo que eh, a mí me interesa evidentemente mucho, mucho del, me, me interesa mucho el trabajo con el lenguaje en la escritura. Uh, quizás esto no es algo que mis libros demuestren eh, plenamente, por lo menos no los primeros, pero me interesa mucho a mí trabajar con el lenguaje, con su, su, su, su materia, ver cuál es el alcance de su plasticidad, los límites también de su, de su, de su estructura. A, como sistema, como, como código, etcétera, etcétera, y, y hacer como, tratar de hacer las combinaciones que provoquen algunos chispazos de eh, emoción estética, ya sean en, en, en un sentido positivo, negativo, rechazo, eh, asombro, etcétera, etcétera, ¿no? Me, me gusta jugar con esas cosas y eso es algo que encuentro sobre todo en la poesía, no digo que la narrativa carezca de estas cosas, pero la poesía para mí funciona más como una una, una máquina de, de, de estallidos constantes, de estallidos eh, verbales constantes que a veces me dejan absolutamente anonadado, asombrado, feliz, etcétera, etcétera. Y trato de reproducir eso en la escritura de la, de la narrativa. Um, sí es algo que he tratado de hacer en la escritura del, de mi libro de iluminación. Um, y es algo que me interesa seguir haciendo en adelante. De hecho, yo tengo... Un, un proyecto de escritura hace muchísimos años en el que el tema de eh, la, la forma del lenguaje es, es, es central. Uh, y, eh, la musicalidad, incluso el lenguaje, Porque yo trabajo bastante con música en este, en este nuevo texto que estoy escribiendo hace, hace tiempo, en realidad no sé si es nuevo, pero me interesa mucho esa dimensión que, que no siempre es tocada, eh, pero algunas veces sí es tocada y con una maestría Absoluta, ¿no? Me interesa la narrativa, o, perdón, me interesa la literatura que no esté dada solamente en servicio de la trama. Me interesa una, una, una literatura que sea capaz de eh, tensionarse y de provocarse y de ponerse en crisis a nivel de su materialidad, ¿no es cierto? A, que, que sea capaz de repensarse a través de su de su materialidad otra vez, entonces creo que la, la, el pensamiento poético o el ritmo o el tono poético sirve bien para trabajar justamente esa, esa, ese nivel, ese registro que, que, que es tan importante desde mi perspectiva. Sí, sí, se nota, sí, en el, in, in iluminación es innegable, y a mí me gusta muchísimo ese ritmo y esa cadencia, como te digo, como el trabajo de la elección de la palabra, Palabra, porque una palabra tiene otros alcances que otra y así sucesivamente entonces es algo que se puede ver ahora eh, a la siguiente pregunta siento que eh, siento que las apuestas entre el amor según y iluminación tienen algo muy valiente para mí porque eh, quizás el tema este del amor es un terreno es, un, es una temática un poco pantanosa y muy difícil y que puede ser eh, tratada y puede ser como un si, puede ser un ejercicio, digamos, fallido a veces, ¿no? Y tú lo abordas eh, una y otra vez en, tu, en, tus, en, tus, en los dos libros, pero en los cuentos, y no me refiero solo al amor de pareja, ¿no? Sino me refiero al amor eh, padre-hijo, e, e incluso a, a, a estas relaciones que normalmente cuesta pensar. ¿no? como por ejemplo el amor entre dos viejos en uno de los cuentos de, ilum de iluminación. Entonces me parece eh, súper arriesgado insistir en esos espacios cuando algunas veces, eh, arriesgado y valiente, no ¿cómo, cómo, cómo ingresas a ello? ¿Cómo, cómo eliges el, el tema o, los, o de qué se va a tratar? ¿Eres de esas personas que, pien que lo piensa todo o, o el tema comienza y empiezas a escribir y ves a dónde te lleva. Uh, sí, sí bu bu buena pregunta, definitivamente. Yo, de yo tengo que decir, o sea, para responder con, con un de honestidad o con el mayor grado de honestidad posible, tengo que decirte que no tengo un método, ninguna fórmula ni nada por el estilo. Creo que tanto eh, mi segunda novela, que es El amor según, como lo has dicho tú, como mi libro Iluminación, responden a, a motivaciones muy distintas. Uh, y en ninguno de los dos casos me propuse eh, escribir sobre una temática específica de entrada, ciertamente mm -hmm. no sobre el amor de entrada. Uh, mm -hmm. De hecho, no estoy seguro que yo escriba sobre el amor uh, como, como, como espacio privilegiado de, de, de, de mis historias, etcétera o como tema privilegiado de mis historias, puede ser que sí o no, Um, me interesa sí, ver lo, lo, las múltiples formas que adopta la, um, la, la experiencia compartida en núcleos sociales reducidos, incluso en los muy reducidos y más, eh, más fundacionales como la familia. ¿no cierto? Una familia, papá e hijo, padres eh, padre y madre, uh -huh. abuelos, hijos, etcétera, etcétera. Y ver toda la multiplicidad de tensiones, la multiplicidad de, de, de, ya no sé qué palabra utilizar en este, en este momento, pero um, de, de, el, el, el complejo espectro de lo emocional que se tensiona siempre en, estas, en, este, uh -huh. tipo de, ah, en este tipo de relaciones, exactamente. Uh -huh. uh, y, y, y me interesa verlo, creo que, que sobre todo desde un lado, y esto no sea sé que obedece, pero desde un lado más bien de tono negativo, diría yo. Um, no sé por qué. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, no, no hace tanto, pero seguramente esto fue en 2013, algo así. Yo aquí en Estados Unidos asistí a una conferencia de una escritora muy, muy famosa, se llama Toni Morrison. Premio Nobel, etcétera, etcétera. ¿no? Y ella decía en esta, en esta conferencia que para ella lo más difícil es escribir sobre cosas alegres, ¿no? y que es mucho más fácil, eh, además de mucho más usual, escribir sobre cosas, digamos, tristes, para, ponerlo en un, para simplificarlo a un nivel casi casi insultante, ¿no? Pero la, las cosas negativas son como más atractivas para, para un escritor y para un lector. Y las cosas como alegres son mucho más espinosas a la hora de ser representadas o recreadas en, en, en la narrativa, en literatura en general. Y, y, yo por supuesto que reconozco que esta idea de principio es cierta. Uh, no, y, y, y, y no es que necesariamente me, me vaya a lo sencillo, por estas cosas, pero innegablemente me atraen más las cuestiones problemáticas, las cuestiones complejas, difíciles, porque justamente uh -huh. muestran de forma muy especial todos estos extremos de la experiencia a los que hacía mención hace un momento, ¿no es cierto? Uh, el amor uh -huh. siempre, ciertamente está ahí, um, de, en formas positivas, negativas y en muchas otras formas. Uh, y creo que eh, quizás es un campo que muestra de forma privilegiada otra vez este, este, este amplio espectro de lo humano, um, pero nunca me propuse escribir sobre ese tema de entrada, pese al título de, de mi segunda novela, que uh, y, y yo diría más bien que si es de algo es de como de pérdida, de, bueno, no sé, también es una novela con la que tengo una relación bastante complicada, digamos, ¿no? muy tensionada también. Así que, bueno, por ahí por ahí va. Pero justamente a eso me refería, a, um, pues resignificar también el amor, ¿no? A través de sus matices, ¿no? Eh, nosotras siempre hablamos, por ejemplo, de, del amor romántico, de esa romantización excesiva que existe del amor, que son las, relac eh, las relaciones. Quizás sería, a mí me gusta seguir diciéndole amor, pero sería con, eh, ¿no? Eh, o, o en en otro, de tenerlo como en otras capas, ¿no? eh, Que también funciona como la forma en que nos relacionamos, ¿no? Y esos sentimientos que aparecen entre las personas. Eh, a mí me parece muchísimo que pasa así eh, y la idea de amor que tú tratas, por ejemplo, en el primer cuento de iluminación en Proteo, que me parece un cuento hermosísimo, que, en el que juegan muchísimas cosas. Eh, me parece increíble, ¿no? O sea, ese amor, odio, esa lucha contra lo genético, contra la enseñanza, contra todo, y aún así... Eh, una cierta felicidad que nace de un amor malo, que parece malo, ¿no? Entonces, son esas resignificaciones de justamente esta palabra y este concepto mega grande que nos, con el que crecimos, ¿no? Eh, hay, un, hay una pregunta, eh, a part, voy a seguir yo con algunas preguntas que tengo anotadas, pero... Eh, Rubén Albiri pregunta, que ya bueno, estoy leyendo algunas de las preguntas de, de, del chat, eh, noto en la explicación sobre iluminación que habla sobre lo que no se dice. Él pregunta si hay alguna influencia de Chejó en tu escritura. Chejó en mi escritura. Um, una interesante pregunta. Imagino que la respuesta es sí, aunque de forma bastante indirecta y, y matizada. Y diluida. Um, evidentemente sí leía leía Chekhov, ¿no? no es un autor que, que esté leyendo, que haya leído mucho en los últimos cinco años o más. Um, seguramente estos últimos, digamos a principios de la segunda década del 2000, qué grave hablar de estas cosas, pero bueno, digamos más o menos a partir de 2008, 2009, 2010, leía mucho a gente que leía mucho a Chekhov. Um, sobre todo escritores eh, canadienses, estadounidenses, sobre todo anglos. Uh, y, y, y porque me interesaban en ese momento, no, no porque me interesen más que checos sino porque en ese momento me interesaban, ¿no? Eh, eh, estoy hablando de, estoy con la memoria con en cualquier lado, pero por ejemplo, Carver, uh, Dennis Johnson, um, Margaret Atwood, etcétera, etcétera. Hay, hay una serie de escritores que, que me interesaba en ese momento y que de alguna forma tienen, presentan una versión um, como reestructurada de la, de la fórmula Chejoviana, que es una fórmula súper interesante y, y atractiva. Y, y seguramente algo de eso llegó a, a, a los cuentos de iluminación de alguna forma, no, no, no, no consciente, pero seguramente. T Todo lo que uno escribe al final de alguna forma eh, contiene la, la, las huellas de, de, de lo que leyó, vivió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, seguro que hay algo de eso. Y tú lo apuntas en el libro, además, ¿no? En iluminación. ¿A, ¿Apunto a Chekhov? ¿Apunto a, a Chekhov, dices? No, no de Jeff Hop, sino esta, esta, esta construcción que somos de las lecturas que hemos hecho y algunas menciones que haces sí. y algunos aportes, ¿no? Entonces, que están al final del libro que tú, que tú puedes ver. O sea, me parece, eso también me parecía como que un, un súper lindo detalle, ¿no? Que se va, a, porque sí, es el reconocimiento de lo que... De lo que estamos construidos, de nuestras lecturas, y a veces es consciente, a veces es inconsciente, creo yo. Definitivamente. ¿No? Uh -huh. eh, tengo otra pregunta. Uh -huh. Tengo más preguntas. Uh -huh. <ríe> Mi siguiente pregunta es: otra cosa que me llama muchísimo la atención eh, en iluminación, son. juegas mucho con los detalles, me parece. Eh, Debe ser claro, yo creo que sí, es intencional. O sea, te, si pienso que eh, sí, sí al pensar en tu narrativa, en como si juegas exactamente en, con la palabra que usé, ¿no? Hacer un juego como que con los detalles, con los tiempos, con el trenzado que haces de distintas capas de la realidad metidas en un solo cuento, por ejemplo, en alguno de los cuentos, los detalles, las descripciones, en, en, en el primer cuento de, de iluminación haces... Eh, una descripción de los ojos de todos los personajes y que me parece increíble eh, y así van sumando, para mí es una sumatoria de detalles que se interconectan en todo el libro pero en, en, hacen que cada cuento sea un, un pequeño universo que básicamente es lo que buscamos de los cuentos ¿no? sí. esto es algo que lo piensas mucho cómo se va dando en tu escritura Sí, sí, definitivamente. Eh, por lo menos en el caso de iluminación y en el caso de algunos textos que estoy escribiendo ahora, de, de ficción, por supuesto, eh, la cuestión del armado y la cuestión de la, de la arquitectura de, de, de la narrativa me parece central y es algo que me provoca también, con lo que me provoca constantemente jugar, Darle vueltas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el tema de las temporalidades, las voces narrativas, los distintos efectos que produce, por ejemplo, el que un texto es escrito en presente, o en pasado, o en futuro, la elección de la primera tercera persona, el mezclar, digamos, el futuro en primera persona con el pasado en tercera, y cosas así, y pensar en los efectos que esto puede producir en la lectura, son cosas que siempre pienso a la hora de escribir. Uh, quizá esto está de alguna forma presente en los cuentos de iluminación, por lo menos en algunos de ellos, y ciertamente está presente en, en mucho de lo que estoy escribiendo ahora mismo, porque me parece que todas estas elecciones son cruciales uh, a la hora de escribir cualquier cosa, por supuesto. Además, otra cosa que me interesa mucho en iluminación, además de que, como, eh, o que me interesó mucho escribir en iluminación, además de que, como dices tú, eh, la idea era un poco de que cada cuento funcione de forma autónoma, era crear una especie de progresión, pero no temática, sino una especie de progresión que va desde lo que tradicionalmente se considera el realismo, el realismo un realismo muy tradicional, hacia cada vez una apertura más radical de esa idea de realismo. ¿no? El primer cuento de ese libro justamente es un cuento muy realista, este de Porteo Cazador, eh, que es la historia de un chico y su papá que salen a cazar, y el, la idea es que el libro se vaya abriendo y abriendo y abriendo hasta llegar a extremos de, de casi eh, fantástico, ¿no es cierto? Y esto también obedece a, a una cierta idea que yo tengo sobre, sobre la, las coordenadas de lo real y, y, y la idea de que el realismo como género, eh, no me, en realidad que el realismo no me parece un género, sino un, un, un modo de lo literario que eh, engloba Um, a, a distintos géneros entre ellos, por ejemplo, la fantasía la ciencia ficción, etcétera, etcétera no creo que lo, lo real o dentro de lo real están todas estas cosas por eso yo no creo que el realismo sea un género en fin, y todas estas cosas también están fueron meditadas por mí previas a la escritura y durante la escritura por supuesto, y durante la edición y son preguntas y temas que siempre me parecen interesantes y sobre los que me interesa trabajar también Fantástico, se agradece mucho. Voy a leer eh, una pregunta, o oh, sí, un comentario de Susana Requena, dice, cuando un escritor elige un tema, lo aborda desde lo que no debía haber sucedido, lo que no debió ser, de allí sale el conflicto y la trama, cosa que no sucede si todo es alegre y feliz, por tanto son los temas transgresores de la realidad los más interesantes pues, de explorar. Es el comentario de Susana. Y aquí del otro lado también, que va más o menos con lo mismo, yo creo que tiene que ver con lo que dijiste de, de que son, no, son, no son los temas alegres, digamos, los que inspiran tu literatura. Eh, Ana dice, yo siempre lloré por no reír, canta Johansen, y quien pudiera reír como llora Chabela, que le evocó eso. Eh, ¿Tienes algo que decir de ese comentario, sí, Sebas? Yo, me, um... Evidentemente, como, como decía al principio, eh, la, la, hay la idea muy difundida y, y que yo comparto, por supuesto, hasta cierto punto, de que el, el arte y la, en realidad todo el ejercicio creativo y toda la actividad estética de las culturas humanas nacen de una necesidad de representar o explicar o dialogar con otros instrumentos, con otras herramientas, con las, los momentos de crisis o las instancias de crisis que vivimos como individuos y como sociedades, ¿no es cierto? Eh, por uh -huh. lo, generalmente cada, en cada sociedad marcada por la guerra hay una cierta narrativa eh, de correlato narrativo, por ejemplo, de esas guerras o de esas crisis o de esos, esas instancias de hambruna, de pobreza, de catástrofe climática, sea lo que sea, ¿no es cierto? Eh, la historia de Bolivia, para no un salirnos de, de nuestro país, está eh, la historia política de nuestro país, llena de avatares y llena de, de, de, de situaciones álgidas, está acompañada por una literatura o, o tiene un correlato literario, no necesariamente acompaña sino que muchas veces anticipa la, la, la, la historia, que nos habla también de esos grandes momentos de crisis. Ah, pero me parece que la literatura no, es, no, no debe ser solamente una, un instrumento de, que, que trata de eh, analizar y quizás de alguna forma subsanar o oh no eh, estos momentos de crisis, de estos vacíos, estos, estas falencias, estas grandes violencias, que eh, deshacen el tejido eh, de lo social, sino también que puede estar dedicada a como, digamos, imaginar con tono positivo, y es un desafío tremendamente grande, como otras formas de hacer sociedad. Uh, a eso me refiero con, digamos, los temas felices. Y eso me parece justamente uh -huh. quizás más difícil, como decía Toni Morrison, que retratar lo, lo, lo entre comillas, lo malo, lo negativo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eh, la, la escritura, como todo arte, eh, es un arte de reflexión, pero también puede ser una, uh, un, un arte eh, um, eh, prospectivo, de imaginación, uh, hacia, mm -hmm. lanzado hacia adelante. Y esa es, es una escritura que me interesa también, pero que me parece tremendamente difícil de hacer. Ok. And... Bueno, parece que ya han dejado la timidez y están empezando a disparar las preguntas, así que voy a seguir. Acá hay un par de preguntas que creo que tienen que ver una con otra. Aquí hay un Anonymous que pregunta, ¿cómo te sitúas dentro de la tradición de la novela boliviana? ¿Piensas en ello o no te parece relevante? Y si es así, ¿con qué autores dirías que conversas? Esta pregunta más o menos tiene que ver con la pregunta de Rubén Chacón, que pregunta si es posible caracterizar la moderna narrativa boliviana, ¿qué personajes, qué temas y qué lenguaje la hacen propia de este siglo? O sea, te preguntas sobre la narrativa boliviana y si te, te sitúas dentro de esa tradición o con qué autores conversas. Sí, interesantes las dos preguntas. Voy a tratar de responderlos lo mejor posible, pero pido perdón de entrada si, si no soy capaz de hacerlo. Sobre la primera pregunta, ¿cómo me sitúo yo respecto a la tradición de la narrativa boliviana? Eh, no, no, no, no, no hago el ejercicio de, de, de situarme en, en algún lugar de, del, del árbol, digamos, de la literatura boliviana. Eh, eso me parece que... que no, no, no es mi intención. Mi intención es como escribir, tratar de hacer historias, jugar con el lenguaje, etcétera, etcétera. Por lo menos mi faceta de escritor de ficción va por ese lado, ¿no? Eh, también trabajo críticamente estas cosas, pero eso es otro tema. Uh, así que no, trato de no pensar demasiado en, en, en la tradición y estas cosas al momento de escribir mis, mis propios textos. Um, y sobre la segunda pregunta que... Pau, te pido que me repitas súper brevemente porque ya me lo olvidé. Me la acuerdo, pero no del todo los detalles. Claro. ¿Es posible caracterizar la moderna narrativa boliviana? ¿Qué personajes? Yeah. ¿Qué temas? Qué... ¿Qué? Pregunto si es posible caracterizar la, nove... la narrativa boliviana. ¿Qué personajes? ¿Qué temas? ¿Qué lenguajes la hacen propia de este siglo? Sí, perfecto. Uh, sobre esa pregunta, es una pregunta súper cargada porque demanda una, una respuesta literaria, pero también sociológica, política, histórica, etcétera, etcétera. Para tratar de ponerlo lo más simplemente posible, yo diría que, igual que dicen algunos... Um, varios críticos contemporáneos de la narrativa boliviana, me parece que uno de sus, de sus signos más um, claros tiene que ver con una, una especie de, des, de desentendimiento de la tarea de explicar la nación desde lo literario. Es decir, a lo largo del siglo XX, la literatura boliviana... Eh, o históricamente, eh, la literatura boliviana se dio a la tarea de explicar Bolivia, o tratar de recrear o de, o de entender qué es lo que pasa con este país complicado y convulso que, que es Bolivia. Y a partir del siglo XX, por supuesto que hay muchas excepciones esto que digo, um, Ahí, ahí se empieza a, a aceptar una, una, una especie de apertura y una especie de desentendimiento de, no de lo político, sino de, digamos, esa idea militante de explicar el país o de representar el país en el trabajo literario. Uh, quizás eso sea, ese sea uno de los signos uh, o de las marcas que definen, por lo menos hasta cierta parte, a parte de la narrativa boliviana contemporánea. Uh, no estoy hablando de una despolitización, porque ciertamente no creo que eso sea lo que ocurre, pero sí quizás de un dejar atrás la tarea de, eh, o el ejercicio de tratar de explicar al país desde la literatura. Súper, aquí hay otra pregunta, es un poquito más larga, de Mateo Alipas. Él dice, siento que en el amor según en la toma del manuscrito, Sebastián se anima a jugarlo un poco con el lector, hay una interacción lúdica. En cambio en iluminación, con esa minimización y escoger cada palabra, como dice Paola, trata de incomodarnos y hacernos mover del asiento mientras lo vamos leyendo. Quisiera preguntar si en este sentido Sebastián se sintió más cómodo a la hora de escribir iluminación respecto a los otros dos o si se incomodó con nosotros. <risas> eh, me gusta esa pregunta. ¿Me sentí más cómodo Ay, también. al escribir Iluminación? No me sentí más cómodo. No, nunca me siento cómodo al escribir. Para mí, escribir nunca es un, una cosa placentera, o por lo menos no es nunca solamente un ejercicio placentero. Escribir para mí es demandante, es complicado, me demanda mucho esfuerzo, me demanda mucho como verterme emocionalmente muy entero en mis textos y es un ejercicio de lidiar con el ego, como decía hace un momento, muy fuerte y es un ejercicio para repetir la palabra otra vez, en, en buena parte motivado por eh, tratar de evitar la vergüenza, ¿no es cierto? Um, dicho esto, sí puedo decir que, ilu que Iluminación es un libro que me deja un poco más tranquilo, entre comillas, un poco más tranquilo que los otros dos, uh, y, pero, pero la escritura para mí no tiene que ver con la tranquilidad, pese a lo que acabo de decir, sino más bien con tanto en, en mi intención hacia, hacia los lectores como mi experiencia como escritor tiene que ver con la incomodidad. Perfecto. Eh, hay otra pregunta, hay varias preguntas ya. Fabiola Inchasti, hola Fabi, pregunta. Sobre la elección del título, sentimientos o reflexiones, la tangibilidad que se haya querido evocar en cada uno o en ninguno o en todos los cuentos del libro. I me repitas, por favor, la pregunta. Eh, te pregunta sobre la elección del título, ¿De o sea, tí? de, iluminación. Okay, Ajá, okay. de iluminación. Sentimientos o reflexiones, la tangibilidad que se haya querido evocar en cada uno, en ninguno o en todos los cuentos del libro. Hmm. sí. Um iluminación es un, es, una, es un título un poco que, que funciona un poco a la inversa creo de lo que pasa en los cuentos o, o el tipo de iluminación que se da en los cuentos si se da una no tiene que ver necesariamente con no, no es un sinónimo de revelación la revelación entendida como esto que se alcanza al final de un largo proceso de, de, de, prepara, de preparación no es cierto tiene que ver más bien con eh, un, un descubrimiento involuntario de chispazos, digamos, de oscuridad o de iluminaciones negativas que tienen que ver con el, el celebrar lo que decía hacia, hacia el principio de, de la charla, ¿no? la, la, la opacidad, la diferencia, el desencuentro, la, no, la, no, la imposibilidad de transmitir la experiencia etcétera, etcétera. Esa es una de las de mis ideas principales a la hora de escribir el, el, el iluminación. Eh, mostrar cómo la, los vacíos en la comunicación, la falta de comprensión en, en la lectura de los espectros emocionales entre las personas y las personas y la naturaleza, uh, etcétera, etcétera, son celebrados, de, de, digamos, mediante esta, esta luz negra, por ponerlo de alguna forma. La oscuridad, sí, que es algo también que, que aparece como palabra y como concepto en el cuento varias veces, ¿no? En, lo, en el libro, sí. en general, sí. Hay otra Pero... pregunta de Juan Carlos Zambrana. Sebastián, ¿cómo lograste concebir una prosa que se aleje de la mera sucesión de acciones, diálogos y descripciones? Esa prosa tan visual, liberada y poética. Uy... Um... Gracias por, por, por lo que dice Juan Carlos. Um, eh, como decía hace un momento, a mí, a mí me interesa mucho y, y creo haber empezado a, most, eh, empezado a mostrar esto sobre todo desde iluminación. Uh, me interesa, decía, las, la, la literatura que no está dada en, en servicio de la trama, o por lo menos no puramente en servicio de la trama. ¿Qué significa esto? No me interesa solo contar historias interesantes, aunque por supuesto que también, aunque quizá interesantes no, no es la palabra adecuada, sino me interesa provocar a nivel de eh, la materialidad del lenguaje. Me interesa trabajar la materialidad del lenguaje. No, eh, no consigo una literatura que no se cuestione, que no eh, proponga crisis respecto a su propio registro, respecto a su propia carne. Así que me interesa mucho trabajar esa dimensión, ver en este cuento, ¿por qué voy a decir el perro blanco si puedo decir algo totalmente distinto que provoque eh, o que intente por lo menos provocar, como decía, estos momentos de incomodidad o de estos chispazos negativos o positivos que, pu que pueden afectar al lector de manera positiva, negativa o de cualquier forma, ¿no? que pueden tocarlo. Y me interesa mucho hacer eso. Eso creo que es... Eh, Creo que ese es el 50%, por, por ponerlo de alguna forma, y el otro 50% es las historias. Bien. Ahora yo voy a, como siguen disparando preguntas, no me quiero quedar sin hacer una última pregunta, que tiene que ver, eh, bueno, tiene que ver con contigo más como escritor que con, que con creo los libros, eh, o no, Quizás, eh, pero eh, me llama mucho la atención y esto es algo que hablaba muchísimo también con, con Juan Pablo Ritter, que va a ser, eh, que va a llevar eh, el cuento, el primer cuento eh, Proteo a, al, al cine, al audiovisual. Y yo le contaba que me gusta muchísimo que este cuento, pero no solamente este cuento, sino... Varios de los cuentos de iluminación como que derriban, derriban el muro de esa masculinidad que nosotros conocemos, tan macha, tan fuerte, que se pasa de padre a hijo, y entre amigos, y, y, y con esa, esa fratria masculina que conocemos. Eh, hay un, un, una puesta en conflicto de esa masculinidad o hay una intención de puesta en conflicto de esa masculinidad en, en, en los cuentos de este libro y quisiera saber si eso es algo en, el, en lo que tú piensas, en lo que lo quieres ver reflejado, si es un conflicto también para ti como Sebastián. O, ¿O qué pasa ahí? ¿no? Porque yo lo veo y, y, y es algo que me interesa muchísimo, porque es algo que ahora hace falta mucho hacer. De acuerdo. Um, sí, para, para responder tu, tu pregunta, diría eh, de principio que sí eh, es la intención, por lo menos en el primer cuento del libro, que justamente es Proteo Cazador, esta historia de un padre y un hijo, Uh, había la, tenía yo la intención directa de poner en juego esta cuestión de la masculinidad tradicional y cómo se hereda y cómo a veces es, es herencia recibida eh, como un don o desde la alegría, pese a que es una cuestión absolutamente tóxica, ¿no es cierto? Y además hay algunos otros cuentos en que quizás se pueda decir lo mismo, digamos, Viejos que miran porno y, y algún otro del de, de, de, de libro quizás. Um, pero me interesa, y, y eso me interesa mucho a mí como persona, desde luego también la, la, la, la visión, digamos, de constructiva de la masculinidad eh, boliviana, latinoamericana y, y global en el fondo, uh, pero me interesa en la misma medida que me interesa, eh, y no, no quiero relativizar con esto la cuestión de los machismos porque no voy en esa dirección, voy en la, lo que quiero decir es que me interesa al mismo tiempo proponer una mirada, digamos, crítica sobre... La masculinidad por un lado y la, la, no sé qué otra palabra utilizar, la humanidad por el otro. Eh, me interesa, por ejemplo, y esto es algo que hago bastante en el libro, eh, tensionar o, o mostrar las, las, las múltiples tensiones que hay entre las relaciones entre las, las personas y el mundo animal, por ejemplo, sí. ¿no? Sí, y cómo, sí, esas, sí. cómo, esos, cómo esa, esa relación que siempre siempre está muy jerarquizada y que, es una, y que es una jerarquía también, digamos, no quiero irme muy por el lado crítico, pero hay, tiene mucho de colonial, esa, esa, esa ecuación humano-animal, eh, uh -huh. también puede ser subvertida, dada la vuelta, etcétera, etcétera. entonces por supuesto lo que dice sobre el machismo y, y, y la intención de tocarlo o, o destocarlo, de, de, de, de construirlo, está ahí, pero no, no se queda ahí, sino me interesa como descolocar los, los, las eh, superficies sobre las que el proyecto de las personas como seres, eh, como digamos, eh, culminación. De, del proyecto civilizatorio en la tierra en este siglo XXI, es en realidad un teatro de crueldad absoluta, ¿no es cierto?, que se asienta sobre bases de dominación, violencia, el mundo animal, vegetal, etcétera, etcétera. Me interesa también pensar en ese, ese tipo de cosas eh, y creo que algo de eso hay también en el libro. Sí, bastante, bastante. Eso también me... me... Me gustó, me gustó muchísimo leer iluminación, esa, esa confusión que se da entre lo animal y lo humano con a veces actitudes animales de los humanos y viceversa, entonces hay una lectura ahí, una puesta en, en conflicto de eso, como tú bien dices hace rato. Voy a continuar con las preguntas. Carmen Beatriz Ruiz pregunta si tu decisión de vivir fuera del país tiene algún efecto sobre tu trabajo de creación. ¿Cuál, por ejemplo? Eh, sí, bueno, sí, la respuesta es sí, por supuesto. Eh, no sé si puedo nombrarte un, un efecto o una consecuencia de vivir fuera, eh, del impacto que vivir fuera tiene en mi escritura. Um, pero sí puedo decir que yo básicamente salí de Bolivia hace ocho años casi ya para estudiar un doctorado, lo terminé de estudiar y uh, ahora soy uh, he estado de profesor en una universidad y, y, y ese tránsito, eh, estudiar el doctorado, graduarme, empezar a ser profesor en una universidad aquí, etcétera, etcétera, me ha hecho conocer una, un tremendo número de cosas que... Eh, por supuesto que han influenciado mi escritura, mi forma de ver el mundo, mi forma de relacionarme con Bolivia, con mi familia, con las personas, con todo, de, de múltiples y complejas maneras. Es, es imposible para mí discernir, identificar alguna cosa en específico, pero por supuesto que han habido muchas consecuencias eh, en la escritura de este, de este traslado uh, personal. Uh -huh. Super. Um, aquí otra pregunta de Yesito Alberi. Leyendo a Rodrigo Boom y a Licolancy encuentro el juego con lo vacío que mencionas. No sé si solo yo seré, pero me parece un rasgo persistente e increíblemente provo provocativo entre nuestros autores bolivianos. ¿Crees que es así, Sebastián? La cuestión del vacío. Um... Habría que, que ver cómo, cómo, desde qué lado lo estabas planteando, Yesid. Um, el vacío uh, como una forma, digamos, privilegiada de la relación entre las personas. El vacío como una, como una, como, como una manifestación particular del lenguaje que se supone que nos tiene que comunicar, etcétera, etcétera. Seguro que, que sí. Eh, no, no creo que sea lo único y no creo que, que mi intención sea solamente explorar la, este tipo de cosas desde la literatura, desde esta perspectiva, pero seguro que, que es una de las que está presente en mi obra y en la obra de, de algunos otros escritores uh, que más o menos eh, comparten, con los que comparto, digamos, algunos rasgos generacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero esto yo creo que puede fácilmente decirse de cualquier generación de escritores en realidad, ¿no? Porque... El, la, la, la, la idea de representar momentos de crisis, la idea de trabajar sobre, eh, sobre cuestiones eh, negativas, sobre problemáticas, sobre violencias y problemáticas sociales, políticas, económicas, etcétera, Es una cuestión histórica, ¿no? Que, que siempre ha sucedido y no creo que deje de suceder. Así que, sí. Dale. Hay otra pregunta eh, de Ana que pregunta si tienes fantasmas recurrentes. Me imagino que con respecto, con respecto a, a, a los libros o temas de los que vas hablando recurrentemente. Yeah. Fantasmas. Me gusta esa pregunta. Eh, pues los fantasmas justamente son uno de esos fantasmas recurrentes. Yo, yo, trabajo, bueno, yo, yo trabajo también, tengo un trabajo crítico. Uh, y la cuestión de lo espectral eh, como categoría crítica es una cuestión que trabajo mucho. Al mismo tiempo me interesa mucho la cuestión de la memoria uh, y de, la, de los, los, los múltiples um, vacíos, para volver a la palabra ya tanto, tantas veces repetida, las múltiples vacíos de la memoria, uh, la relación de la memoria con el trauma, la forma en que el trauma puede ser una cuestión... ...hereditaria, la forma en que el trauma puede ser quizás una cuestión eh, generacional y no solo individual. Eh, sí, y, y por supuesto lo que decíamos hace un momento, eh, que, que es algo que me interesa mucho, el, el, el, el repensar continuamente la relación entre, por ejemplo, humanos y animales, este, trabajar las, las familias como núcleo, núcleo privilegiado de la experiencia humana que condensan de forma muy expresiva... Todos los extremos de, de la emocionalidad, todo el aspecto de la emo emocionalidad. Y como había dicho hace un momento, también me interesa mucho el trabajo sobre la materialidad misma del lenguaje, ¿no es cierto? Ver cuáles son sus alcances y sus limitaciones, eh, y su, sus alcances más que sus limitaciones en realidad. Así que esos son mis fantasmas, yo diría. Sí, yo, yo cuando leí justo esa pregunta... Um... Mm. Pensé al, pensé al mismo tiempo en, por ejemplo, eh, los conceptos o las cosas que uno a veces repite o que, o que esas obsesiones que tienes queriendo entender y, y las escribes de un libro a otro, de un proyecto a otro queriendo entenderlos, ¿no? Eh, eso que tienes tú con las fotografías que yo veo, por ejemplo, en la toma del manuscrito y en, y en el amor según, ¿tiene que ver con la memoria? Sí, por supuesto, es verdad, el tema de la fotografía se me está escapando, es algo que me interesa y que me interesaba quizás un poquito más hace un momento y está absolutamente relacionado con la memoria. ¿no? La, la fotografía tiene esta, esta, esta capacidad tan interesante de abrir el tiempo de forma radical y quizás aquí... Eh, Entra un poco la cuestión de lo espectral, ¿no? La, la fotografía apunta siempre al presente y al pasado, ¿no? Lo, lo, que pasa, lo que muestra una fotografía es siempre algo que ya pasó, pero también siempre algo que está pasando. Las cosas que salen en la fotografía están sucediendo en ese momento, al mismo tiempo que están irre, irremediablemente idas en el tiempo. Uh, y estos, uh -huh. estas dos cosas suceden al mismo tiempo. Y esta, esta forma que tiene entonces lo, el, el documento fotográfico de traer el pasado al presente y activarlo sin que eso, el pasado deje de ser pasado, tiene que ver con justamente esta cuestión del de fantasma, ¿no? De cómo vuelve el espectro para reactivar y para, y para conmover y para joder, para meter la cuchara en el presente y, y viene a perturbarnos. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, también con la memoria. La memoria... Si uno se pone a pensar, y esto es algo que yo digo siempre a mis, a mis alumnos, yo enseño varias clases de escritura, de varias cosas, el, el hecho de contar historias, sobre todo si lo vemos desde una perspectiva, eh, si pensamos en la narrativa. Contar historias tiene que ver necesariamente con la memoria. Si, si nosotros nos fijamos en eh, la gran mayoría de los libros escritos en, en la historia, la gran mayoría elige contarnos, contarlos o contarlas en pasado. El pasado es por excelencia el tiempo de la narración. ¿Por qué? Porque tiene que ver con recuperar lo ido en, en, en el tiempo, recuperar del pasado, eh, qué sé yo, lo, lo que sea, ¿no es cierto? Lo, el, el amor, la, la muerte, la pérdida, lo que sea. Este, entonces, en el germen mismo de la narración está, impl, está implícita la memoria. Mm -hmm. Entonces, ya no sé a dónde estaba yendo, pero bueno, me queda. Claro. No, sí, me parece súper interesante porque también es algo a lo que yo, yo le doy muchísimas vueltas. La fotografía y la escritura como, eh, como antídotos al olvido, que es algo que a mí me da muchísimo miedo, ¿no? Entonces, como que ahí pero, se pueden pues, guardar. Como antídotos al, al olvido, pero también como antídotos a la memoria. Eh, yo creo que el, hay algo positivo en el olvido que, que, que está muy presente en, en, en varias historias y en, en realidad en la vida misma. no Pensemos, por ejemplo, en el trauma eh, o, o en una situación traumática para uh -huh. alguien. Olvidar una situación traumática, algún, alguna instancia de violencia, por ejemplo, puede ser una forma de la felicidad. Bloquear eso o de alguna forma lidiar con eso y superarlo y olvidarlo. Y eh, ver el olvido como una cuestión positiva, también me parece interesante. Es decir, ¿y, y eso cómo se, ve, cómo se vería eso en términos narrativos, en términos de, de escritura? Sería no contar algo o dejar algo no dicho, que mm. esa es otra cosa que también me interesa mucho la escritura, ¿no? La escritura no tiene por qué contarlo todo. El, el, el, el, el que cuenta historias es un, es un dosificador de información. Y lo que se elige dejar fuera, lo que se elige olvidar, a veces felizmente, Igual tiene como la misma importancia que lo que se decide meter adentro, que es igual que lo que pasa con la fotografía. porque se enfoca en la cámara y lo que se deja fuera de la toma tienen como un peso similar. Y que funciona así también con la memoria, ¿no? Porque finalmente es casi como la elección de lo que decides recordar, ¿no? O que de lo que decides que se quede. Y también la memoria es una cuestión profundamente ficcional, ¿no es cierto? El, el primer recuerdo que yo tengo, o que yo digo que tengo, estoy 90% seguro que es una invención nomás. Y así muchos de los recuerdos y muchas de las cosas que pueblan mi cabeza. O sea, en el fondo uno está habitado por fantasías, por cuestiones que nos hemos inventado nomás, porque nunca, nunca hemos estado realmente en esa calle, nunca hemos, estado realmente, nunca hemos hecho realmente eso, sino algo distinto. E incluso si lo recordamos con, con precisión, nunca es exactamente lo que hemos vivido. Siempre esto lo estamos distorsionando, siempre hay ficción en la memoria. Entonces sí, todas estas cosas están profundamente relacionadas, sin duda. Claro. Isabel Collazos eh, pregunta, ¿y estos fantasmas o temas u obsesiones qué tan conscientes son para ti o si son inconscientes? Esa es la pregunta, Sí, buena pregunta. Pues como, como algunos fantasmas, no como todos, pero como algunos eh, son parcialmente conscientes y parcialmente inconscientes, eh, eh, a la hora de escribir yo eh, trato, digamos, de organizarme, hacerme algún esquemita, si no físico, por lo menos mental, y decir, ok, voy a trabajar este, esta serie de cosas mediante esta serie de técnicas, voy a tratar de hacer esto, esto... Por supuesto que hay un espacio importante para la improvisación, la intuición, etcétera, etcétera. Pero además seguramente estaré canalizando ahí un sinfín de estructuras mentales que han sido predispuestas por mí, por, por la experiencia, la lectura previa, eh, la memoria, el trauma, el olvido, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es mitad mitad o es juntucha o mezcla. Super. Oye, Sebas, no sé si quieres o no, mira, contarnos un poco sobre este trabajo que estás escribiendo ahorita. Es una cosa que ya vienes trabajando hace mucho tiempo, ¿verdad? Eh, sí, el, el tema de, de, de, de, de mi trabajo de ficción, dices tú. Sí, sí, sí tu nuevo proyecto. ¿Des bueno, qué novela es cuento también? No, ¿Es una? Es, que es una novela, es una novela que empecé a escribir en 2009 y que ay, me, da, me da hasta vergüenza hablar de eso, porque bueno, la he escrito en tres versiones, dos, las dos primeras versiones las he tenido que tirar a la basura, y eh, la, esa tercera versión por lo menos no le tiraba a la basura todavía, así que quizás quizás sobreviva pese a todo, es una novela que está dividida en dos tiempos, cuenta dos historias, una, digamos, en el presente, una en, en el futuro, y es una novela que versa, eh, o cuyo, uno de, de, de cuyos núcleos es la enfermedad, distintos tipos de enfermedad. Eh, una de las cosas que a mí, de forma muy personal y muy egoísta, me preocupa un poco de esta pandemia, es que me está obligando a repensar todo la cuestión de la enfermedad, justamente, y esto quizás haga que tenga que tirar esta tercera versión otra vez a la basura porque estoy repensando las cosas, pero espero que no. Es una novela que trata sobre la enfermedad, sobre la música, y bueno, espero que algún día pueda terminarla. Sí, yo también espero que la podamos leer pero más pronto que tal. Ojalá, ojalá que sí. Eh, creo que se nos acabaron las preguntas de la gente que está acompañándonos, ¿no? Y um, ahí está. A ver, no sé si Fer quieres decir algo. Mish. Bueno, creo que como todos he disfrutado la, la conversación entre ustedes y el público. Eh, ha sido muy, muy dinámico eso. Um, me parece que se han dicho cosas, que los dos han dicho cosas muy... muy eh, fuertes, muy interesantes, muy lindas y mmm, muchísimas gracias a los dos y como siempre muy guaso. He pasado un mensaje por el chat, pero que les voy a repetir de nuevo, eh, agradeciendo la asistencia eh, que nos han brindado en los anteriores seis nidos de cuero y en este eh, Queríamos hacer un descuento en nuestra venta en delivery y hemos puesto ahí un número de WhatsApp para que puedan hacerlo ahí directamente, eh, coordinar de entrega y todo eso, que es como ahora nos hemos adaptado a trabajar, ahora como están las cosas así, ¿no? Eh, eso eh, también quería hacer una pequeña puntualización que ahora no van a ser nuestros niños de cuervos semanales, sino van a ser mensuales. Eh, me parece que es un ritmo más eh, humano y, y eso, no sé si querían ustedes Michu Paola o Sebastián agregar algo más yo simplemente eso, agradecer a todas las personas que nos han acompañado esta noche a Muy Guaso Nuevo y al Sebastián y a la Paola Perdón, antes de que se despidan eh, quizás per mencionar eh, cómo pueden acceder al delivery en las distintas ciudades y ahí Susana Gumucio pregunta si tienen envíos a Sucre. Cierto. Coordinaré. Eh, bueno, Sucre estamos con la librería de Rayuela, pero vamos a coordinar un, se, podemos coordinar un envío a Sucre. En La Paz estamos, seguimos con las librerías, lectura y el pasillo, pero también nosotros ya hemos empezado directamente a vender nuestros libros a través de nuestra página web y de de nuestras redes sociales en Cochabamba directamente con este WhatsApp eh, también con la libre en el Santa Cruz estamos también con lectura y bueno ahí esas es, todas son esas son estas todas las formas de acceder a nuestros libros en el WhatsApp que acabo de mandar eh, directa la compra y por la fuiste un poquito Fer creo que es tu inter pero bueno para todas y todos las que nos están escuchando pueden acceder como decía Fer eh, por el número whatsapp que está en el chat eh, que ahora lo voy a copiar porque creo que solo lo pueden ver los panelistas eh, pueden escribir ahí y también a la página de El Cuervo Instagram, Facebook, Twitter y también por su página principal muchas gracias Paola, gracias Sebastián gracias Fer, gracias a todas a todas las que se han sumado a este encuentro, recuerden que pueden volver a verlo en la página de YouTube. de muy guaso y también en la página del Cuervo junto a las otras sesiones. Muchas gracias. Gracias a todos. Súper. Muchas gracias a ustedes y gracias a todas. Gracias, gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao. Cuídense. Que sí, estén muy bien. Chao. Chao.